Bienvenidos todos, mi nombre es Nico de Chill and Create y el día de hoy tenemos un video súper especial porque vamos a probar muchos alfajores Nuestros amigos de Leco Mercado nos invitaron a probar todos los alfajores veganos que tienen en su dietética Es un lugar al que nos encanta ir porque es hermoso Así que vamos a ir hasta la dietética, buscar los alfajores y después probarlos todos <música> Estamos yendo hasta el Dátil Está en la zona de Quanip. Si se acuerdan cuando hicimos el video de los murales Si no va a quedar acá arriba Vinimos a esta misma zona Que es como el segundo centro de Ushuaia Y estamos yendo en busca de esos riquísimos Pero riquísimos alfajores así paró de nevar, se puede caminar un poco más tranqui Tengo conmigo más de 10 alfajores veganos Gracias Dátil por confiar en nosotros Va a estar súper divertido, así que vamos Hola, ¿cómo andas? ¿todo bien? Todo saturado, se oh, escucha no! Tengo que aplaudir para poder sintonizar el audio y... Oh. ¿Vale ¡Difícil! <risa> <risa> <risa> Como les mostró Nico, trajo un montón de alfajores veganos para probar Y yo dije, no, son un montón, bajémonos de acá porque no vamos a poder con todo esto Así que se nos ocurrió hacer una colaboración Los llamamos a los chicos, a Rodri y a Lean. Ahora van a quedar acá a sus cuentas Y les dijimos, ¿Quieren comer 14 alfajores distintos? Y claramente dijeron que sí Son aproximadamente 3 alfajores y medio cada uno Y vamos a comer. Hola amigos, ¿qué tal? Esa <risa> sería la cámara de estudio okay. lavado. ¿Por dónde empezamos? Tenemos 14 alfajores distintos Se dividen en frutales Hay de limón Ya corta los malditos alfajores Chocolates y como dulces de, de, de, de, de leche pero pero de almendras <risa> Ponele y pasta de maní Eso sería okay. lo que hay El traje primero yo le doy Primer puesto este Los de Veggie Break Son creo que el packaging que menos me gusta Todos los que tienen papel metálico son reciclables Se pueden poner en la botella de reciclables Me da como alfajor de astronauta sí, Como madre. que iría la NASA Ahí tsh, lo veo flotando Los de un rincón vegano en general El packaging tiene como un poquito de onda Va cambiando, sí, algunos les ponen como bordes más copados Tenemos como la línea tradicional y esta que es como la línea económica Estamos comer por la gente, ya se me va a empezar a... Sí, de acá, para allá, acá para Sí señor Genial Quitecitos. Mm. Hermoso Esto es mousse, limón, cerro azul Un alfajor de limón le doy un 8 me lo das así nomás y no me es algo que diría ah, es como loco. A mí por me pareció torna. seca la galleta. El relleno de limón está muy bueno. Tiene mucho gusto a la tita. La tita, sí, sí. ¿Tiene sí? ¿Tiene la tita. la tita. Yo le siento mucho como vina de agua. De arroz en el. Lo seco yo le doy un 8. Un 8 Madrid. Un 9. Y sí, sí, totalmente. Sí, yo un 6, porque no son mis favoritos, los de limón. Yo creo que no le pare? pondría un 750. Vamos a ah, mantener la vara no, no, ahí. Vamos a mantener Esto es sabor de limón de un rincón. El bombeano es un poco más alto, sí. El relleno ya tiene otra pinta. O viene muy como cremoso, me parece. A ver. Ya te digo. A ver ahí. No, el otro dejó la barra muy alta. Mm. Se siente muy artificial el limón acá. Me gusta el sabor de la crema, pero no le siento mucho sabor al limón. No le siento gusto al limón, pero la crema me gusta que sea. ¿Sabés a qué me hace acordar la crema? Un poquitito. Alfajor Oreo. los no veganos que así que comíamos antes, como hay uno de los Oreo que tiene como una así parecida. Son vagos recuerdos. ¿Puntaje? Siete. Seis. Siete. Yo un cinco. Bueno, esto es pasta de maní, sabor maní de un rincón vegano. Vamos a ver qué onda, un rincón vegano. Ok. Esto debería ser entonces como un bonobón. ¿no? Es un bonobón. Es más, el alfajor bonobón es sumamente parecido. No recuerdo cómo sabía el alfajor bonobón, pero... Un 8 podríamos los alfajores bonobón. Es secote, pero bueno, la pasta uh, de maní sí. es secota. Pero sí, yo creo que un 8 es bastante justo. Yo solo voy a decir que al auto estoy muy crítica. Un 7. Es especismo es como la versión económica de un rincón vegano. Un poco más chiquito, ya de entrada se ve más chiquito. De altura parecen los de Cerro Azul. ¿eh? Vamos a ver cómo corta. Oh. ¡Galletita de chocolate! Boludo, esto es un chocolate. A la vista parece una estafita. Lo probás, está buena. La galleta <risa> cagó <acabo> a pedo. <risa> Comerlos. tío! La galleta tiene un aire a la galleta de la Oreo. Me La estás pasando mal. Sí, es como una Oreo. Oreo con pasta de maní. Mm. No le siento gusto a pasta de maní y a galleta no me gusta. No, la panceta no me gusta Parece que sí, aún me da No para nada, no a mí me encantó, yo le doy un 7 Yo oh. creo que le doy un 3 Pasa que <risa> yo estoy estimando el hecho no no Acordaron un momento en, en Argentina no, Estaban en el norte, en el mar de plata y En un momento se habían puesto unas galletas así de moda No sé si llegaron acá Era, era todo en el colegio, me acuerdan todos Que venían tipo de un paquete sí era un una... paquete así y venía Y era una marca re... Eh, la galletita venía 50 mangos y esa varían 30. Y eran una locura. Me hizo de eso. Ahora vale, no hay una vale, que vale. diga, che, qué feo. Ahora, no, que, que, que pe, pensé que iban a pasar más seguido porque son veganos y digo, bueno, esto debe ser una cosa Está. rara. Esto es pasta de maní de Veggie Break. Hermoso. No me pinta, viene como rellenito. El último de pasta de maní del día. <risa> sí, para mí me encanta. Mm. Pasta de maní, boludo. Es re secoma. No, nunca tuve la boca tan seca en mi vida. No sé cómo ahora, nunca tuve la, boca, <risa> no la Me chupó todas las saliva, no tuve nada la boca, sí, mira, totalmente no, no, no. seca. Acabo de decir, hasta ahora veníamos bien, pum, la cagué. No, no puedo creer esto, dame agua. A mí no me pareció feo, pero feo. si me hace elegir, entre los de que probamos hasta ahora, es un rincón vegano, el baby Break, que es el que comimos ahora, y después el Especimo. No, perdón, este es 5 mil. Es muy seco, sí. Porque tiene mucha pasta a comparación del resto y la galleta es más grande. Entonces la combinación. es, es Un cuarto es como un montón. Un cuatro, porque tiene gusto a amarillo, pero no me gustó. Ponele un cinco, porque no es feo lo que es, pero está como mal logrado. Eh, yo le pongo un doce, no, la verdad que es Nunca tuve esa sensación de que se me chupa tanto, le... me quedé sin saliva. fue como. Sí, sí, literal. <susurra> Nunca me pasó. Daily Break. <susurra> Bueno, empiezo a darle la razón a Sofi de que estamos comiendo la banda, eh. Sí, ¡Eh! Ahí, no, no, no, no. Vamos ir hey, a mitad, boludo. Ey, eran los de maní. Los de maní para mí van a ser los más pesados. Esto es lo que yo quería ver. Esto es arándanos. <susurra> Uy, a mira eso, bonito. Eso es... ya estoy de relleno, bueno. Dale, churimbaya. Bien, eh. Mm, mm. La galleta está muy bien. Pero al tener como la mermelada de arándanos lo hace mm. mucho más húmedo. Bien lograda la galleta, le sí. pongo nuestro. No yo sí. no le sentí gusto. No, <risa> tán, tán, tán. Bueno chicos. Este es frutos rojos. Se estoy como. Está poniendo interesante. Si ¿Sí? hey, no me arruguen, no me arruguen No, no, liate, yo puedo. Porque... Ah. de.. Vamos Esto como bien cotote de relleno, relleno eh. Mmm. Mmm. Mm. Se siente más la mermelada. que la masa. Quedó muy secundaria la masa. Uf. No me gustó mucho. Un 6. Me cuesta encontrarle el sabor a frutos rojos por ahí. Como que llega al final. Pero, bueno. pero me gusta que sea húmedo. Es como de los que probamos ahora. Es Hasta uno de los más ahí, húmedos. Sí. Tiene la mejor masa se, de la se les hizo en la boca. Está rico y dulce. Pero a mí me gusta el chocolate con los dulces así. La torta grano ¿Y porcentaje puntaje le da? Yo le doy un 6. Yo también. Generoso 7,50. Porque me pareció como bien que esté húmedo. Sí, me hizo feliz esa humedad. Sí. Yo le este? esto es frutos del bosque No, ese color es muy uh. artificial mm. Esto mm. es increíble Esto es increíble No, no sé si es increíble pero... Para un vegano. increíble no, no. Tiene un cremita Tienes Eso, cremita. me gustó la crema Como muy de frutilla Ah, no, como de. Yo, yo le doy un 9 Un 6 No, son 7 e Ese nivel de felicidad Pasó pero... No, no, no, no. comparto el 9, no me lo esperaba Está buenísimo Banana Upa. y dulce de leche de almendra. Upa, mi favorito banana es split, como el de banana split caro, así sería de... como una especie de banana split en alfajor Eh, bueno, vamos a probar banana Me la, me la baja el dulce de leche, eso es todo pero va a... Tiene como olor a... ¿Alguien olvidó los alfajores hasta ahora? mal ¿Qué fue eso? Esto genera debate entre la pareja, porque yo cuando como alfajores Sí. Los sabro. Nada. Se pone no, mi casa! Yo no soy la única que hace esto. Yo me como el alfajor, así. Claro. claro. Mientras menos bocados. No, excelente. Eh, Mis favoritos. 9. No, no. sí es un 10. porque es una bananita de las de Ford, mm. no la dolca? Porque tiene un gusto diferente. Eh. Me pasa que me resulta flashero para un alfajor. Es como alfajor <risa> de bananita <risa> dolca. Es como el relleno de la dolca. Cuando la masa el alfajor, me, me gustó. Excelente. Creo que tiene un 8 bien merecido. El si melomorfo entero es ultra empalagoso. 8. 6. Alfajor de maicena, ¿sí o no? Yo sí. Siempre. Yo también. ¿Y está, tan. Okay. ¿No Yo cuando era chico le preguntaba, pará, va a ver alfajorcito de maicena, si no, no voy. Mi vieja siempre lo cuenta. Todos los pibes en el pelotero le andan comiendo alfajor de maicena. ¿Alfajor de maicena con chocolate o con chocolate? No. no. No es de maicena. No, muy fuerte eso, ¿no? <risa> esto está como. Normalmente no suelen estar tan así. Yo estoy es <risa> una bomba. ¡Vamos, oh, mis reyes, mis reinas! Oh, es puro dulce relleno un untable de almendras con sabor a dulce de leche Intento dulce de leche Es un dulce de leche rico Se siente bien la masa Yo no soy muy fan de este alfajor en sí pero tiene la galleta más deliciosa y el dulce de leche está como hecho justo, tiene bien es el dulce de leche Es que doctor. uno cuando quiere comer un alfajor de maicena Quiere esto Quiere que las tapas sean del mismo grosor que el dulce de leche No una tapa fina de dulce de leche Y esto está muy bien prometo. Ah, yo mejor. le pongo un día. No, bueno, no, yo estoy sorprendidísimo güey probé dulce de leche, la neta uh, no me gustó, pero está buenísimo. Que conste que, no sé que vaca, ellos dos no son veganos. No, nunca lo dijimos en esta introducción, malísimo. No. Pero por eso está bueno hacer este video y ver la opinión de alguien no vegano que come otro que tipo de alfajor de manera recurrente alfajor de carne. Sí. Estoy pensando <risa> ¿Cuántos decirles? Quedan cuatro alfajores. Uy. Hemos comido diez. <risa> Esto es increíble. es no, eh. muy ricos. Pensé que hasta ahora solamente hubo una desilusión, y el resto fueron sorpresas gratas. Esto eh. es mousse de chocolate de Cerro Azul. Sí, literal no doy más. Como Walid con Era, era para no comer nada todo el día y, y darle. Siento el pero como. Pero es audio, mucha azúcar, ¿no? Sienten como. Como Matilde. Bueno, y acá nos dimos cuenta que la cámara no estaba filmando, así que se van a perder la devolución del Cerro Azul de mousse de chocolate y la devolución también del Black Vainilla de F Un Rincón Vegano. Conclusión, estaban los dos muy muy buenos. Seguimos con el alfajor número 13. Me resultó la galleta chocolatosa, parecía la del de pasta de maní especial, como por ahí. Me gustó. Es más rica. Sí, Se me hizo la pasita. La pasita. Se porque puedes. No, Se me la pasita así, tipo, para darle el pollito Vamos a poner tu cara ahí. Queda el último. Listo, ya está. Alfajor negro. Este es, de todos los packagings, para mí, como el más cheto. Es como el del alfajor que te venden así de cajita que vienen un montón de alfajores. ¡Uh, esto es increíble! No, no, no, no, este está muy bien bañado. ¡Es hermoso! ¡Uh, ese tiene pinta! Este toda... tiene la pinta del alfajor perfecto. Alfajor número 14. Nos comimos en total cada uno. Hasta ahora tres alfajores y un cuarto, con este cuarto tres alfajores y medio cada uno. ¿Cuánto es ahora de la merienda? Hermoso. Sublime y magistral. A ver ese bocado. ¡Uh, parece un alfajor de verdad! <risa> Yo creo que le doy un 8.50 bueno, Me parece un alfajor que a nivel alfajor, con mm. otros alfajores, está bien logrado Si tienen que hacer un top 3 de los mejores okay. alfajores de hoy Y los dos peores no, Para mí el peorcito era... Uh, uno que era... era terrible, este, que este, era, este estaba muy seco Hace muy mal con ese alfajor, fue como... Y los mejores para mí fueron el de limón, que me gustó un montón Este es el primero, yeah. el de Cerro Azul, mousse de limón Que, que me hizo acordar al bonobón, alfajor bonobón y después... El de pasta de maní de un rincón vegano. Y tercero, estoy... No me acuerdo si era el de frutos rojos o el de arándanos Señor pastor, Uf, coincido que los peores fueron los dos de maní, el especismo y el otro allá, no me gustaron ni un poco. Más ricos, no sé, top, no sé si es el top 3 ordenado, pero el primero, el limón, el de cerro azul estaba riquísimo. Este que parecía una cosa sublime, increíble, está sublime, literal. Me encantó. Y para reivindicarme con el dulce de leche vegano y la mejor este de maiceno. ¿Cuál de ustedes? Yo lejos, lejos, el mejor. ¿En serio? Sí, este es rico. La masa, dulce de leche y todo. Para mí, este es el primero. Después, no puedo elegir un segundo. Baby Break me gustó muchísimo, la galleta, pero muchísimo, tipo la mejor. Y el que no me gustó fue este. Yo, en primer lugar, este, el de frutos del bosque de no, un rincón ese, vegano. Sí, no. Este fue hermoso. Épico. No sé si es como el alfajor de lo más tradicional, pero es muy, muy bueno. Es muy rico. Lo voy a elegir porque me sorprendió el de banana. Es como un alfajor de bananita dorca. En tercer lugar, me quedo entre Black Vainilla de un rincón vegano y el mousse de limón de Cerro Azul. Me parece que son como ahí los que están peleando por el tercer lugar. No me gustó como estaba hecho el de pasta de maní de ahí, muy uh -huh. seco literal muy seco como una bomba atómica en un pedacito muy chico sí. y después creo que coincido que el especismo a pesar de que es el alfajor más económico de todos los que probamos acá el más económico de los alfajores no veganos Asumo que de, debe ser un poco mejor eh, en, en comparación, sí, sí, sí. Hablando en serio lo que hicimos hoy, creo que no lo volvería a hacer porque es un montón de azúcar, un montón de paquetes. si No sé si es saludable. Claro. No, no, si hay nutricionistas viendo esto, por favor, perdónennos, claro. pero es algo que va a pasar una sola vez en la vida y creo que para los chicos también porque... Qué rico. ¿Cuándo van a comer 14 alfajores veganos más? Uf. Y así terminaron... 14. Los dos pochitos después de todos esos alfajores Yo estoy ida Tipo, tengo el nivel de azúcar Nos olvidamos de grabar el cierre del video Pero no importa Si llegaste hasta acá, no te olvides de comentar Qué te pareció este video, este tipo de contenido Completamente distinto a lo que venimos haciendo Si te gustaría que hagamos una degustación de otra cosa Dejarlo en los comentarios, suscribirte Poner me gusta, compartir, seguirnos en redes sociales Más que nada en Instagram Que es donde somos más activos Y nos vemos en el próximo video